a un nuevo video tutorial acá en LeoArt donde por estos días estamos dibujando eh, en 3D y hoy vamos a dibujar una J. Eh, hemos escogido la J porque resulta que hace poco recibimos un comentario de un amigo mío, amigo que me pide que lo salude en uno de los videos y pues desafortunadamente anteriormente no lo podía hacer, pero entonces ahora vamos a hacer un video dedicado a esta persona. Este amigo se llama Juan Manuel Rojas y él estará pendiente de nuestros videos. Entonces vamos a hacer la J eh, con la cual empieza su nombre y la vamos a hacer en 3D. Bien espectacular para que nuestro amigo disfrute del video y todos los suscriptores y todas las personas que están viendo estos videos puedan eh, aprend aprender a dibujar, aprender a colorear y aprender muchas cosas que tenemos en nuestro canal para ustedes. Entonces amigos, no siendo más, vamos entonces a mirar cómo podemos dibujar una J en 3D que va a quedar espectacular. Entonces para empezar vamos a ubicar nuestra letra ¿sí? eh, al, al centro de nuestra hoja y lo que vamos a hacer es eh, construirle algo así como una especie de cuadrícula o de cajón donde queremos que esté nuestra, nuestra J, ¿cierto? Entonces... Vamos a construirlo de esta manera, vamos a, a dibujar unas líneas, puede que el boceto inicial eh, vaya cambiando porque en el dibujo afortunadamente podemos eh, utilizar eh, el borrador y podemos eh, irlo cambiando a medida que nosotros querramos. Entonces vamos a mirar a qué lado le sacamos el efecto, ¿sí? a esta letra vamos a hacer un cuadro y nos vamos a basar con este cuadro para que la J quede de forma de forma eh, tridimensional listo lo vamos a dividir en varias secciones si ¿sí? varias secciones para ir ubicando eh, las partes cierto entonces vamos a hacerlo de esta manera como para que eh, podamos ir ubicando nuestra J bueno entonces la, el efecto vamos a tratar de sacárselo hacia atrás entonces vamos a hacer este cuadro así para que sepamos más o menos el efecto 3D hacia dónde va a quedar cierto vamos a tratar de que esta J quede muy espectacular listo entonces ahora vamos a tratar de dibujar nuestra J como ustedes ven ya aquí tenemos un boceto inicial pero entonces en este caso lo voy a ampliar un poco para que la J quede más gruesa ¿Sí? me voy a ir por este lado tratando de hacer líneas muy suaves para que a la hora de borrar podamos hacerlo de forma fácil listo entonces aquí vamos a cerrar nuestra J Sí. La vamos a cerrar ahorita Tratamos de delinearla lo mejor que se puede Lo mejor posible Y vamos entonces aquí A sacar un poco más este efecto Redondeándolo aquí un poco sí, Para que quede De esta manera Bien eh, Así ¿Sí? Y como pueden ver entonces tenemos que sacar un efecto acá también porque ella va a quedar de forma. Listo. Listo. Ahí podemos ver ya nuestra cuadrícula. ¿Sí? Luego ahorita vamos a hacer que ella adquiera el efecto flotante. Listo. Tengo que hacer eh, una tarea del colegio que resulta ser mi hijo y lo hacemos. En Cristo, entonces, todos vamos a crear, vamos a imaginar y vamos a disfrutar de estos momentos maravillosos del hijo, del coloreado, de la pintura, de la normalidad de Cristo. Todo eso lo puedes encontrar acá en nuestro canal Leo Arcragons y tú podrás ser. Escríbeme en los comentarios, envíame saludos y te vamos a saludar O vamos a hacer un video así como hicimos este para Juan Manuel ¿Listo? Espero que Juan Manuel esté muy contento y que disfrute mucho de este video Además este dibujo será para él